Buenos días a todas y bienvenidas, eh, feliz inicio de semana este, Hoy día, como lo prometí, vamos a hablar acerca de Avon eh, en una manera eh, más profesional Vamos a hablar de Avon en el sentido de considerarlo una carrera empresarial. muchos de ustedes es posible de que cuando se han inscrito en Avon eh, se, se, se imaginan o solamente de referencia a que con Avon únicamente nos dedicamos a la venta directa o a la venta en línea. Sin embargo, nos olvidamos de una gran oportunidad que tenemos en la que es eh, a ampliar una cartera de clientes, ampliar amistades, desarrollar habilidades, desarrollar todo tipo de destrezas que puedan ayudar a hacer crecer una, una empresa, ¿verdad? Eh, antes, antes de continuar, les voy a dar un concepto de lo que es administración-empresa de desde el punto de vista de un diccionario. Según el diccionario, la administración de empresa, dice, es la ciencia que estudia y adquiere las habilidades para coordinar el funcionamiento de una organización así que eso es lo que dice un diccionario, ahora vamos a aplicarlo desde un punto de vista eh, comercial que es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Buenos días, Yvette, gracias por incorporarse, buenos días a todos, este... Cuando cuando lancé la pregunta en Facebook que qué pensaban ustedes acerca de lo que es eh, Avon como una carrera empresarial, me gustó muchísimo las respuestas que dieron porque están relacionadas a lo que realmente nosotros hacemos. Eh, eh, voy a mencionar unas cuantas porque es bien importante de que no olvidemos lo que mencionamos porque muchas veces lo sabemos, pero en la práctica se nos olvida y ahí es donde considero que muchas veces nos estancamos porque olvidamos el concepto, la visión y lo amplio que podría ser el beneficio de lo que hacemos. Eh, en el caso de María Portillo mencionó que es un crecimiento económico y social y estoy completamente de acuerdo y ya les voy a decir más adelante del por qué. Este eh, También eh, porque dice ella que eh, se refiere a, a compartir una oportunidad desde un punto de vista profesional Y Beth Torres de Puerto Rico dice, es un adiestramiento o entrenamiento en, en cuanto al servicio y en cuanto al conocimiento de los productos, estoy completamente de acuerdo Silvia Obregón dijo, eh, eh, se refiere a, al profesionalismo en ventas, verdad, estoy perfectamente de acuerdo Iris Bucio dijo, es una carrera con visión y planificación María Tlico uh, de California dijo que es una oportunidad de independencia económica Miria Sánchez ella dice de que está muy relacionado en cuanto a la promoción este, y comercialización de los productos que vendemos todas están en el en el camino correcto ahora nos va a tocar poner en orden todos esos conceptos y les voy a decir por qué cuando nosotros hablamos este, de vender ABLE la, lo primer concepto o la primera idea que la persona se le viene a la mente es ventas, ventas, pero eh, cuando nosotros hablamos de la carrera de liderazgo solamente nos limitamos a decir oh, se trata de inscribir personas se trata de entrenarlas, que ellas pueden hacer lo mismo, ellas ganan usted ganan, no, realmente tratamos de hacer tan simple todo que muchas veces nos limitamos a mencionar los requisitos ¿verdad? fundamentales a poder desarrollar eh, un, un negocio en grande vamos a, vamos a tomar en cuenta que cuando estamos eh, en la escuela y me gusta mencionar siempre esto porque lo que vamos a hablar ahorita es volver a la escuela. Entonces, y esto se trata de que todas las que todavía no han comenzado liderazgo, ahora espero que después de esta conversación lo consideren. Si ustedes recuerdan que cuando estábamos en la universidad eh, teníamos que cursar eh, 50 o 50 materias para podernos graduar en una carrera es lo mismo con Avon no son 50 materias gracias a dios pero este nosotros aquí en Avon son nueve niveles alcanzables en seis meses o en un año si nosotros comparamos una carrera empresarial en una universidad estamos hablando que se va a desarrollar entre eh, 4 a seis años si, si, si, no, si nos dedicamos part time o si nos dedicamos tiempo completo ustedes saben que cuando tenemos un trabajo y queremos ir a la universidad pues hay que sacrificar ciertas horas para podernos educar, bueno eso es, y en caso se quiere hacer a medio tiempo y saben ustedes de que dependiendo la dedicación, de cuánto estudian, de cuánto investigan, vamos a pasar con buenas calificaciones una materia es lo mismo con Avon, con Avon es hay que aprender las reglas de Avon, cómo funciona, cuánto gano, cómo gano, cómo hago crecer mi equipo, de eso se trata ir estudiando y de ir comparando cuando nosotros eh, escogemos una carrera en la universidad eh, sabemos que son dos ciclos en un año dos ciclos equivalen a cuánto? a seis meses entonces con Avon en un año y ya les voy a ir diciendo cómo en un año ustedes pueden lograr desarrollar hasta nueve niveles alcanzables y ganar muchísimo dinero la diferencia es que cuando estamos nosotros en la universidad nosotros tenemos que pagar la educación sí o no nosotros pagamos la educación o nuestros padres pagan la educación verdad y qué sucede cuando dejamos una materia nos atrasamos un año más verdad entonces ahí es donde vienen las frustraciones porque sabemos que si hubiéramos estudiado más para el examen final hubiéramos pasado, hubiéramos avanzado un año más y entre más materias aplacemos, menos vamos a poder llegar de la forma que queríamos rápidamente a graduarnos, ¿verdad? Yo sé que aquí yo estoy hablando solo con profesionales, yo sé que ustedes han estudiado su carrera y saben a lo que me refiero. A los que no tuvieron la, la, la oportunidad de terminar una carrera universitaria, ahora es cuando usted puede tomar en, en, en consideración lo que yo estoy hablando porque aquí únicamente se trata de no olvidar lo básico que aprendimos cuando estábamos en la escuela suma, resta, multiplicación, división y de, y de estudiar lo que más se pueda ahora, en cuanto a una administración de una empresa ustedes saben de que esto incluye eh, eh, la empresa tiene que hablar acerca de el mecanismo o las estrategias que van a utilizar el negocio que vamos a desarrollar, la economía que vamos a ampliar y el mercado donde vamos a a nosotros a trabajar verdad entonces cuando les digo estas comparaciones de la universidad con lo que es la carrera de Avon es porque están bastante relacionadas en cuanto al estudio en cuanto a la inversión de tiempo en cuanto al aprendizaje y en cuanto a cuánto vamos a ganar una vez que nos graduemos porque acuérdense si fuimos a la escuela y nos educamos era porque si la que quería ser profesora sabía que iba a trabajar sabía que iba a ganar enseñando el que va a ser contador se iba a graduar iba a trabajar iba iba a poder eh, compartir sus conocimientos e igual iba a devengar un sueldo verdad entonces acá nosotros cuando hablamos de negocios sabemos que el negocio es la ocupación o la actividad dice para obtener un beneficio eso es el negocio nosotras somos vendedoras que realizamos actividades para obtener un beneficio que son los ingresos entonces ahora cuando hablamos de economía muchachas hablamos que es la forma de administrar los recursos los recursos disponibles para satisfacer esa necesidad Nosotras sabemos como negociantes de que tenemos que tener eh, un conocimiento amplio de qué recursos vamos a ocupar para poder hacer crecer mi negocio el primer recurso es gratis y está en su página de Avon que son los entrenamientos está en Avon U Usted va, se entrena, aquí si usted se entrenó va a comprender mucho más rápido y va a desarrollar mucho más rápido el negocio, ¿verdad? Si nosotros aprovechamos todo tipo de material, este video que usted está viendo, si usted lo aprovecha y lo, y lo aplica a, a como usted lo entienda y usted lo desarrolla como le conviene, usted sabe que le va a tomar mucho eh, mucho provecho, también el mercadeo aquí si ustedes ponen atención nosotros tenemos muchísimas amigas en facebook que a mí me encanta verlas cómo ellas desarrollan su, su método de ventas, unas venden joyería otras venden eh, ropa otras venden, bueno venden de diferentes artículos a mí en realidad me gusta seguirlas eh, porque yo veo la habilidad que tienen para promover un, un producto en específico. Ahorita nosotros tenemos, eh, si ustedes se fijan, hablando de mercadeo, tenemos eh, tres nuevos productos que pues van a salir, que ya salió uno de ellos, que es el labial tatu, eh, van a salir otros labiales en acabado mate este que están por salir también y también viene algo para la piel así que nosotros cuando, no, cuando tenemos este tipo de productos qué es lo que tenemos que hacer hay que aprender hay que saber para qué se utiliza hay que saber eh, cuáles son eh, los beneficios que va a tener para mi piel si humecta si me deja la piel reseca si, si, si ayuda a que mi resequedad pues mejore pero cómo lo vamos a ver probándolo teniendo nuestro propio concepto, nuestra propia idea de qué se siente utilizar ese producto para poderlo recomendar muchas de estas chicas yo veo que modelan su joyería, otras modelan la ropa que están vendiendo unas venden hasta fajas y, y se las ponen y yo digo yo quisiera ser como esa persona para tener esa confianza pero como ustedes saben cada quien tiene su propio estilo de trabajar a mí eh, se me es bien difícil eh, la motivación pero se me hace fácil lo que es el enseñar, porque mi mamá, ella es una profesora jubilada y ella planificaba lo que es el año escolar, las actividades y todo eso, entonces ya uno se va relacionando a cómo uno se adaptó a crecer, ¿verdad? Si sí, mi papá es un contador, eh, ya murió, pero mi papá sabía cuáles ingresos egresos y dónde podíamos mejorar para poder satisfacer las necesidades. Lo mismo ustedes, chicas, todas ustedes son profesionales, terminaron bachillerato, eh, comenzaron la universidad, las que terminaron felicidades, las que no terminaron, nunca es tarde para continuar, pero lo que les quiero decir es que esta carrera con Avon es igual de seria o válida que cualquier carrera de universidad ¿por qué les digo esto? Eh, porque en realidad solamente se trata de leer, estudiar y aplicar, realmente no hay, no hay ningún secreto para poder hacer crecer un negocio más que la disposición de nosotras para aprender o la disposición de nosotras para eh, compartirlo, verdad, si ustedes se fijan en el plan de compensación que tenemos, este, yo no sé si ustedes, hay muchas líderes que ni siquiera saben eh, los, los diferentes niveles que tenemos O si los leyeron una vez, no, lo, no, los, no los leen constantemente Porque cuando tenemos un plan de compensación y queremos que una representante se enamore y desarrolle una carrera también nosotros tenemos que tener el conocimiento y la agilidad de poder dar la información requerida en el momento. Si usted me dice, pero, ¿qué necesito para comenzar a desarrollar mi negocio? Bueno, yo le diría, eh, primero que nada, la inversión número uno es el dinero para inscribirse son 30 dólares. El número dos, hay dos maneras de crecer en el negocio. Una sería en ventas, pero si quiere combinarlo con liderazgo, entonces liderazgo es la carrera que usted va a desarrollar verdad con responsabilidad porque usted va a adquirir un ingreso por formar un equipo va a adquirir ese ingreso por estar pendiente de su equipo y va a recibir ese ingreso por motivarlo y ayudarle a que crezca, porque si usted está creciendo gracias a un equipo, nosotras como líderes tenemos la responsabilidad de ayudar y orientar a los que están llegando, a que puedan llegar al mismo nivel de estudio o de conocimiento que tengamos. Así que yo les digo, son nueve niveles alcanzables en un año, en un año bien aplicado. Esto significa que usted se convertiría en un estudiante a tiempo completo, ¿verdad? Pues donde usted va a tener tres beneficios. Así que pongan atención, el primer beneficio es que usted va a adquirir el conocimiento para desarrollarlo más rápido, va a ganar un ingreso por ir construyendo ese equipo y va a tener un ingreso extra por ayudar a ese equipo a crecer al mismo nivel o ser mejor que usted. Entonces nosotros con Avon tenemos tres ingresos principales que son eh, el dinero que nos dan los bonos por inscribir una persona, el dinero que nos dan por calificarnos en cierto nivel y el dinero que nos dan por mantener un equipo de ventas que cada quincena produzca cierta cantidad y en base a esa cantidad de equipo nos pagan a nosotros las comisiones, así que ver Avon desde un punto de vista profesional no es difícil la que aprendió a sumar restar multiplicar cuando estábamos en el del primero al tercer grado son cosas que nunca se olvidan este como les digo nosotros eh, tuvimos una mamá bien eh, bien estricta que nos decía si no le decíamos las tablas de multiplicar rapidísimo, ya sabíamos que nos castigaban, entonces eh, realmente si nos vamos a, a, a esos métodos eh, de antes, por eso es que muchas eh, no, no olvidamos lo que aprendemos, porque sabía que si olvidábamos lo que nos aprendíamos, teníamos un castigo aquí, si nosotras olvidamos lo que vamos aprendiendo, vamos atrasándonos en nuestro negocio, chicas, así que yo les digo, cuando nosotros hablamos de tener un negocio, el negocio requiere de atención, requiere de inversión y requiere de estar este, eh, pendiente de qué es lo que falta para, para irlo eh, supliendo, es decir, compensando. Si ustedes, si ustedes van a una farmacia del CBS y saben que en el estante están tres artículos y ya solamente queda uno, el, el que administra ese CBS se tiene que ver qué es lo que hace falta para reemplazarlo. Nosotras con Avon, cuando vemos que no está este, no tenemos un artículo, ese artículo debemos incluirlo en nuestra orden de campaña regular para tenerlo de reserva porque sabemos que es lo que más vendemos con nuestro equipo. Entonces, realmente no tenemos eh, nada eh, diferente a un establecimiento físico porque nosotras somos las dueñas de la empresa, somos el manager de la empresa, somos el empleado, somos el que el que hace los mandados, o sea, el que trae la correspondencia va y viene, somos el que trabaja en mercadeo, somos el que trabaja en entrenamiento. Realmente nosotras como dueña de la empresa nuestra eh, el, el, la obligación es más grande la responsabilidad es más grande pero también no olviden que entre más tiempo invertimos en todo eso que hacemos hay más posibilidad de incrementar nuestros ingresos ahora, si usted me quiere hacer una pregunta en cuanto eh, de cuánto dinero estamos hablando yo creo, no sé si ustedes lo han hecho y espero que vayan y lo comprueben por sí misma no sé cuántas de ustedes tienen su tablita de del plan de compensación, por favor les voy a poner este ejercicio, tómense el tiempo de hacerlo, sumen cuánto dinero ganarían entre el primer nivel y el, y el noveno nivel y ustedes se van a sorprender que por estar estudiando y por estar haciendo sus equipos y por considerar Avon como una carrera, ustedes van a ganar 11,250 dólares en un año. Entonces, si ustedes se toman el tiempo de estudiar y se aplican como deben de ser, ese dinero es para su bolsita, pero que conste, esos $11,250 dólares solo es por titularse ok entonces ahí no, no está tomado en cuenta el dinero por reclutamiento ahí no está tomado en cuenta las comisiones de venta por ese grupo que usted está formando verdad entonces ahí solamente está por esfuerzo suyo de construir llegar y, y, y calificarse con ese con ese título ahora imagínese que al mismo tiempo que usted está creciendo personalmente usted tiene a una persona que esa persona es la que lo acompaña a los entrenamientos, a las reuniones a, a, a prospectar este, que va a todas partes con usted, ese podría ser una persona que se convierta no en su compañero sino que en, en su socio porque eh, compañero viene de compañía y usted para tener compañía mejor no la tenemos sino que hay que tener un, una persona que trabaje igual de fuerte o más que usted para que esto sea eh, una meta de bien común y las dos puedan disfrutar lo que están haciendo ahora si se desarrolla una persona al mismo tiempo que estamos creciendo, solo por mentorear a esta persona, solo por asistirla, solo por ayudarle, allí serían $5,625 en ese año, adicionales a los $11,250 que ustedes se pudieran ganar. Entonces ustedes, si, si, si lo planificamos, si lo trabajamos, si le damos seguimiento, ganarían en un año, chicas, $16,000, 875 dólares en un año así que las que están conectadas díganme a quién le gustaría ganar 16.875, porque a mí me encantaría créanme que si yo tuviera esta oportunidad de este dinero cuando yo comencé 15 años atrás yo le digo, yo no perdería el tiempo, yo trataría de, de acelerar el paso, buscar la persona correcta que este, quiera trabajarlo, porque persona correcta no es la que anda para arriba y para abajo con nosotros, sino la persona que se compromete a trabajar igual que nosotros o más fuerte que nosotros para hacer realizable este tipo de trabajo. Ahora, cuando usted ya se ganó este dinero en un año, todavía quedan, tres, cuatro niveles más que alcanzar porque en total son diez niveles, ¿ok? entonces la carrera completa con Avon son diez niveles, pero los últimos tres niveles, este son, eh, o dos niveles son más, con más requisitos con más, eh, se necesita más número de personas, se necesita más compromiso, ¿verdad? Entonces, como les digo, realmente este, este trabajo se es realizable, es alcanzable en la medida que se planifique. Los profesores planifican el año escolar, los ingenieros planifican a, a dónde se va a construir este edificio, qué va a necesitar, cuántos hombres de trabajo van a utilizar, esos son los ingenieros, los arquitectos que construyen. Nosotras, como dueñas de un negocio multinivel, Muchas veces omitimos compartirle a la persona que no se trata de un negocio tipo pirámide, muchas personas, muchas empresas tienen el sistema piramidal, nosotros no lo tenemos, nosotros crecemos de una manera eh, igual igual porque todos tenemos la misma oportunidad eh, si el de arriba subió, el de abajo puede crecer y ganar lo mismo no se trata que solo el de arriba va a ganar sino que todos por igual ahora realmente eh, sí se relaciona todas las respuestas que me dieron este solamente se les escapó eh, que es, que es eh, comparable a una carrera universitaria eso sí se les escapó en todas las, este, las respuestas que me dieron porque este, eh, realmente sí es comparable a una, a, a una carrera universitaria, eh, sí es comparable, ahora los sueldos no son nada comparable, porque aquí nos están pagando por estudiar, nos están pagando por, por, calif por calificar en cierto nivel, y nos están pagando comisión por todo el esfuerzo que se invierte a la hora de entrenar y motivar a esos, esos equipos, ¿verdad? Este... Yo eh, realmente necesito eh, hacer conciencia entre todas las líderes, entre todas nuestras representantes, en mi equipo también, por qué no decirlo, de considerar Avon más allá que un simple método de venta, sino que Avon puede ser considerado como una carrera que pudiera cambiar eh, pues el estilo de vida de otra persona, ¿verdad? Este, Yo eh, realmente... Eh, quisiera pues que se aprovechara al máximo porque en realidad eh, los entrenamientos que recibíamos anteriormente con la compañía excelente Por eso es que muchas de ustedes han durado, por eso es que muchas de ustedes se han quedado ¿verdad? tantos años en esta compañía pero eh, imagínense ustedes que si transmitiéramos eh, esto, lo que sabemos, a nuestro equipo de la manera en que nosotros lo aprendimos, sería otra historia. Mi propósito es eh, enseñar cómo yo lo aprendí, ¿verdad? Porque aunque venga la tecnología, aunque tengamos más métodos que aplicar, lo básico como son la suma, resta, multiplicación y división, eso no cambia así si venga mucha más innovación a nuestros negocios o estudiemos mucho más, ustedes saben que lo básico es lo que sostiene a las nuevas versiones que vienen de entrenamiento, así que si ustedes están de acuerdo ya ustedes saben y si no pues hay que buscar una mejor solución pero yo les digo para ser exitoso hay que leer, hay que, hay que desvelarse Hay que poner en práctica lo que vamos aprendiendo Así que eh, créanme que hay muchas personas de habla inglés Que quisieran aprender lo que sabemos las hispanas Nosotras somos tan pero tan privilegiadas Porque tenemos dos idiomas El, el idioma de español de nosotros Y tenemos el inglés que lo aprendimos Para sobrevivir en este país Ustedes imaginan, si aprendimos inglés para sobrevivir esto que les estoy hablando de una carrera con Avon, no tiene absolutamente nada del otro mundo, eso es pan comido, todo lo que falta es practicar chicas, así que como les digo, hay muchísimo para ganar, en un año eh, tener, tener un ingreso de $11,250 yo lo quisiera, si ustedes no lo quieren, yo sí lo quiero, me habría gustado tenerlo en años anteriores, no lo tuvimos, pero ahora sí lo tenemos Esta es una invitación en especial A todas las profesionales Que este, están conectadas conmigo En esta página de Avon eh, eh, De Avon, de Facebook eh, Bueno, que estamos conectadas por todos lados A que consideren que si están inscritas con Avon Traten de tomar la mayor ventaja posible Si ustedes tienen un proyecto personal Estos bonos de los que yo les he mencionado Pueden solucionar esa situación que ustedes tienen, porque para que esto funcione debe haber una necesidad, debe haber un compromiso y sobre todo, chicas, eh, las ganas de ganar y convertirse en una profesional, porque al final del año ustedes pueden hacer su declaración de impuestos. Imagínense, con Avon ustedes pueden declarar sus impuestos, con Avon ustedes pueden tener el beneficio de un seguro médico, con Avon ustedes pueden regresar a la escuela. Por esa razón les digo, con Avon, ustedes tienen muchísimo a favor, solo falta que lo exploren, que lo compartan, pero sobre todo que lo estudien para sacarle la mayor ventaja posible. Por eso les digo, Avon es mucho más que venta, Avon es una carrera empresarial que se puede desarrollar en un año, tiempo completo, o se puede desarrollar en... En 15 años, porque yo les voy a ser sincera, yo eh, me considero tener éxito porque es cierto, me ha tomado mucho tiempo, pero saben las experiencias vividas, las veces que hemos llorado, las veces que hemos celebrado valen la pena porque uno se va entrenando y sabe qué errores nunca más volver a, com a cometer cuando estamos desarrollando a una persona y el error número uno que no se debe de, de, de cometer y espero que a mis líderes y sus líderes lo estén eh, viendo es eh, dejar de entrenarse a sí misma porque hay mucha información que por falta de compartirla hacen que nuestros equipos se vayan cayendo y no es por falta de, de motivación, sino que es por falta de compartir estos entrenamientos que son tan vitales para poder sostener un negocio, ¿verdad? La participación de ustedes es bien importante, asistir a todos los entrenamientos, tanto virtuales como, como locales, eso también deja muchísimo para ustedes poder seguir educando y fortaleciendo los negocios. Así que eso es lo que tengo para ustedes esta semana, como les digo, muchísimas ventajas este, con con Eivon. Hola a todas, gracias por conectarse, a Francisca, Francesca, perdón, este Blanquita, bueno, gracias a todas, eh, a, a Liz Moreno, a, a Miriam Portillo, eh, por todas las que están conectadas, eh, realmente este, me, me, me, me da gusto que se vayan conectando, como les digo de una manera motivadora, pues no lo soy motivadora, pero sí me gusta enseñar así que aprovechen lo que más se pueda porque si, si aprendemos todas, vamos a subir todas y vamos a, a, a, permanecer, a permanecer perdón mucho más activas y mucho más sólidas con el negocio yo creo que la mejor motivación para todas nosotras debe ser identificar a dónde está el dinero porque en realidad el dinero es la que va a satisfacer la necesidad que sea que estemos eh, atravesando en el momento. Mi motivación, mi familia por qué, porque de lo que yo vendo y lo que yo gano, ellos se sostienen, así que imagínense usted la gran responsabilidad que yo tengo, ¿verdad?, junto con mi esposo. El, el, el, el preparar un tema para compartir con ustedes con mucho cariño, pues así lo hago, y espero que también le tomen mucha, mucha ventaja a todo lo que se va compartiendo y compartirlo con los miembros de su equipo. Como les digo, la mayor motivación es el dinero, déjenle saber a todas, las chicas nuevas, que hay un gran potencial de 16 mil 875 dólares realizables en un año. Así que, bueno, eh, les agradezco muchísimo a todas que se conecten, por favor, eh, compártanlo con sus, con sus miembros de su equipo, y este lo, lo más principal, no dejen de asistir este viernes a las 4 de la tarde al video, porque este vamos a tener a Isabela Carrillo, y ella nos va a mencionar cómo ella ha llevado el negocio tradicional al negocio digital. Eh, muchas veces, eh, como les digo, es bueno poner atención porque el más mínimo eh, consejo pudiera ser la gasolina que haga que su negocio, Vaya para arriba y eso es lo que queremos ¿Verdad? Así que eh, Gracias a todas nuevamente Y si hay alguna pregunta, algún comentario Déjenlo en la cajita Y vamos a seguirlo trabajando para la próxima Si hay algún punto que realmente Quisieran ustedes aprender Me encantaría que también lo comenten Porque pues como les digo, entre, entre más aprendemos Más avanzamos Y éxitos para todas esta semana Recluten mucho, vendan mucho Para hacer la campaña 16 Algo excelente, gracias a todas